Buenas a todos, Bueno, bienvenidos a este video. En el día de hoy vamos a poner a prueba una vez y más la inteligencia artificial. Acabo de realizar un video ahorita en el cual estaba realizando este examen tenía dos intentos, este es el último y perdí el primero porque se me acabó el tiempo y no me di cuenta Este video consiste en que, esto, esto es una materia de proyecto de vida en el cual tengo un examen pues, prácticamente de lectura, compresión de lectura, pero básicamente yo soy un poquito de malo en en esta en este ámbito por decirlo así por eso hoy quiero poner a prueba la inteligencia artificial anteriormente estaba haciendo este examen y con otro tipo de preguntas y me la estaba dando respuesta que fue en el intento que perdí por eso debido a ello entonces estoy realizando el vídeo nuevamente entonces les voy a explicar eh, aquí tenemos cinco preguntas ya le hemos preguntado las 5 de manera específica a la, al chat gpt entonces lo que vamos a hacer ahora es preguntarle sobre esta pregunta 5 sobre para que nos arregle la, la pregunta correcta, la que crea él. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, aquí puedes ayudarme con esta pregunta y aquí de seguido le clavo la pregunta, es decir, le pongo la pregunta vulgarmente. Entonces, aquí pegamos aquí, eh, minimizamos, vamos a pegarlo aquí, pegamos y aquí nos va a responder la pregunta que él crea más correcta. He analizado las que me ha respondido anteriormente y pues tienen cierta coherencia. Entonces, aquí nos dice que. Ah, que la respuesta correcta es esa. Entonces, leemos aquí. Entonces, bueno, aquí van a posar ustedes. Bueno, ya una vez leído un poco aquí. Eh, bueno, él no arrojó la a, entonces creo que sí la a, tiene un poco de consistencia. Y bueno, aquí les voy a recalcar de que como les dije soy un poquito malo y la nota máxima que he sacado en los anteriores exámenes ha sido de, 4, de 3 a 4 y la nota máxima siempre es de 5 teniendo en cuenta se califica de 1 a 5 entonces aquí poniéndole las manos este es el último intento que tengo voy a ponerle en las manos de, de este chat aquí les voy a mostrar que ya le he preguntado todas las preguntas es decir ¿ya? Entonces, eh, aquí vamos a finalizar el intento y vamos a, a ver si lo perdimos o lo ganamos. Y sacamos cuatro, por lo cual vamos a ver la revisión y si tuvo consistencia. Y creo que se equivocó, fue en una sola. Y bueno, entonces se acaba de comprobar que la inteligencia artificial nos posee una gran herramienta que podemos utilizar para diferentes cosas. Eh, ya solamente cabe de ya es de manera personal identificar en qué nos puedes ayudar o cómo podemos usar esta herramienta bueno esto ha sido todo el video de hoy espero que les guste y quede emocionado ya que gané la, ya que he ganado la nota y bueno antes de irme también quiero decirle a ustedes que con esta inteligencia o este chat gpt pueden realizar ejercicios matemáticos sí señores claramente si le escriben el ejercicio de manera detallada bueno y ya para terminar eh, quiero darle las gracias a un colega que me ha generado la canción de Intron que han estado escuchando en este video, digo la canción de fondo eh, bueno aquí les voy a dejar su canal en la descripción del vídeo para que vayan allá, se suscriban eh, activen la campanita de notificaciones e igual manera vayan a mi canal y se suscriban después de ver este vídeo saludos los quiero y gracias por el apoyo, bye